Poder el techo al restaurante, parceros. Que se dicen buenos días. ¿Cómo vamos? Si sí, en ese hotel se llama The Pioneer Park, y oiga, eh, está muy bacano. Entonces, voy a grabárselos. Vamos a ver si no nos ponen problema porque está muy bacano. Eh, Resulta que aquí en el, en el centro del Paso, este hotel está aquí en El Paso, Texas. Y bueno, normalmente cuando uno viene de viajes de negocios por allá está el Double Tree y no me acuerdo el otro, el Courtyard, están por allá. Pero pues están como, bueno, no, no recuerdo el precio, pero hagan de cuenta que esos están como en 200 dólares y este lo conseguí como un 40% más barato y están a una cuadra de diferencia. Entonces. Eh, bueno, vamos a verlo por dentro, se llama The Pioneer Park, está aquí en todo el, en todo el parque central del Paso. Y eh, bueno, de los chismes que me han contado fue de los primeros hoteles altos, que era el Hilton. En 1930 lo hicieron y era, estaba bueno, me dijeron que se había quedado Elizabeth Taylor cuando venía aquí a grabar pelis y tal, entonces bueno, vamos a verlo por dentro a ver si no nos ponen problema entonces vamos a aquí la calle con cuidado vamos a cruzar, además tiene un restaurante como dirían en México súper fresón, muy gomelo entonces, bueno, y por eso no está caro y pues para los que hacen viajes de negocios así como pues me toca a mí y entonces pues muy chévere no me gustó por eso yo lo estoy documentando es el 106 bueno, I have pues ahí está el lobby ahí tenemos el lobby acá es donde vemos el y aquí está como una salita de espera entonces, y bueno acá tenemos una biblioteca con libros ahí hay como una mesa ahí hay otra sala de espera si se dan cuenta hay otra sala de espera está súper con su biblioteca aquí hay otra sala de espera con cuadros los espejos Las gafas, entonces, bueno, está y bueno, acá está el paso al restaurante este es el paso al restaurante, aquí yo como una escultura, aquí están los elevadores ya vamos a subir a la habitación y miren este es el restaurante pues yo no, lo no comí acá, me comí un postre y estaba delicioso entonces acá está el restaurante, aquí viene mucha gente pero cuando no viene por la noche esto está siempre lleno bueno por acá sería la subida por las escaleras por allá se puede entrar también por la entrada del restaurante y aquí son las escaleras pero nos vamos por el elevador ¿Cómo les parece? Miren el techo del, miren el techo del restaurante. Me gusta mucho ese estilo. Bueno, entonces, vamos a la habitación. Vamos aquí. Oprimimos en el screen y nos indica, a ver, les quería mostrar esta caja de correo. Muy cute, se nos fue el elevador, volvemos a marcar acá. Dice que viene el B. Ahí nos indica que viene el B. Mientras tanto. Miren, muestra. Que bueno. Vamos a tomar una foto de eso. Aquí tendremos un elevador y y, nos pega. y no hay que tocar botones ni nada. El solito nos lleva al piso. Llegamos nos encontramos acá con un espejo estas puertas a veces las cierran aquí es para pedir el elevador de bajada y bueno aquí están todas las habitaciones paredes están de la 301 a la 305 la nuestra está para allá que es la 310 los cuadros y bueno aquí llegamos a la habitación Aquí de frente nos encontramos con esa mesita Está muy bien decorada O sea, el hotel está para que Aquí hay un espejo, otro espejo Hay muchos espejos Y bueno, acá está el baño Pues la puerta es Corrediza Entonces aquí, miren, ya llegamos al baño Ahí está la ducha El agua es deliciosa No, no hay queja el lavamanos, nos pusieron la cremita, el jabón, toallas, toallas. Esa toalla negra es para las chicas, para quitarse el maquillaje. Y aquí tenemos una vista del parque, del centro de, del paso. Y bueno, y me imagino que es para que las chicas se sienten a maquillarse. Y bueno, ustedes ya saben qué es eso: pues un cuadro, toallas. Y acá tenemos un closet. Entonces pues pónganle cuidado. Ahí tengo colgada mi chaqueta, mi saco. Cuando ustedes abren acá, se la luz y bueno. Tienen sus batitas, sus pantuflitas, una plancha, otro espejo. Ahí sacamos. Aquí yo saqué este para poner mi lounge mi maleta, la mesa de noche tiene muchos enchufes el aire acondicionado tiene muchos lugares para conectarse la mesita para sentarse a trabajar aquí estaba yo sentado trabajando y otra vez tenemos vista del parque desde acá allá vemos todo el paso la cama que está muy cómoda Aquí está la camada y otra mesa de noche con reloj, con un radio, una lámpara, más espejos y una tele, que pónganle cuidado a esto. Ah, miren, hay una máquina de Nespresso, a los que les gusta el Nespresso, miren, tienen el Nespresso con sus cápsulas y bueno, esto es una geleta. Y acá están las instrucciones para manejar una lámpara. Y las instrucciones para manejarla en Nespresso. Vamos a ver si sale algo que me pareció súper cool. Cuando ustedes prenden la tele, miren, sale su nombre. Good morning, Manuel Sánchez. Room 310. Entonces, y bueno. Allá en la parte de arriba hay unas terrazas, pero pues no nos dejaron subir. Dicen que los jueves y los viernes hay restaurante pero pues no, como estamos de trabajo ni modo de quedarnos y bueno acá está una vista ah bueno, acá hay otra mesita con otra silla y hay otra ventana y aquí una vista de la habitación completa ¿cómo les parece? díganme Ahí les voy a dejar el link del hotel para que se entren a chismearlo. Los que vengan al paso de negocios, se los full recomiendo. Está buenísimo, no está caro, está barato. Eh, nosotros que los que pues cuando bueno eh, se lo recomiendo. Mejor dicho se lo recomiendo y hay sitios eh, para comer barato. cerca. O sea, no, aquí todo está muy cerca. O sea, de hecho vamos a ver si de aquí se alcanza a ver un Starbucks que está aquí. No sé si creo que no, pero ahí enfrente hay un Starbucks y allá arriba hay un, un par de restaurantes y aquí a dos cuadras hay un, un, un CVS, eh, un Walgreens a ah, tal vez a una cuadra hay un si sí, un, un CBS, perdón, o sea hay de todo está la está todo muy cerca, o sea, droguerías hay un McDonald's, hay un Burger King por si quieren ir a comer, todo está muy cerca entonces el sitio está buenísimo y al aeropuerto está 10 minutos máximo entonces me encantó el sitio lo super recomiendo, en los links les dejo las en los links les dejo la página web del hotel yo normalmente lo rento por booking pero bueno, pues ahí les dejo el, el dato y y pues nada, muchas gracias por verme, si les gustó el video, comenten, eh, pregunten, dejen su like, porfa, y bueno, muchas gracias por ver. Y ahí les seguiré subiendo contenido uh, de todo lo que vamos haciendo, porque bueno, ojalá esperemos que con esta normalidad ya podamos ir, volver al trabajo normal y podamos documentar más sitios. Entonces los dejo ahí con una vista del fondo de El Paso, Texas. Chao, brothers. Gracias por ver.